Entre el 18 y el 20 de marzo del 2013, 37 estudiantes de formación docente de 26 localidades del país llegaron hasta La Paloma, en el departamento de Rocha, para participar del primer campamento científico del Uruguay. Este evento fue organizado por la DICIT con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, ANEP, DINARA, Facultad de Ciencias e Intendencia de Rocha. Es una actividad innovadora, creativa, de la cual el país no tiene mayor trayectoria y nos parece que la sinergia establecida entre distintas instituciones que están liderando este proceso es altamente recomendable. El acercar el conocimiento científico, tecnológico a los jóvenes, fundamentalmente a los futuros docentes de nuestro país, lo consideramos fundamental en virtud de que es incorporar el conocimiento de primera mano. Acá no hay instancias teóricas, sino que los propios jóvenes son quienes tienen que apropiarse del conocimiento que los rodea, utilizando las herramientas, los utensilios y los sistemas que están en el contexto de donde ellos se mueven cotidianamente. El campamento estuvo a cargo del director del Departamento de Cultura Científica de la DICIT, Gustavo Riestra, quien coordinó las actividades con el biólogo Giancarlo Gaimonat, Santiago Roland del Observatorio Astronómico Los Molinos y Eduardo Pereira, coordinador de la Usina Cultural de Castillos. El primer día, los participantes realizaron ejercicios de integración y un primer aproximamiento al trabajo en campo. El segundo día comenzó bien temprano en la playa. Nos encontramos en el segundo día de Campamento Científico donde los estudiantes se encuentran ahora en Playa Arachaña, departamento de Rocha, haciendo muestreos en las distintas zonas de la playa. Lo primero que se les pidió es que ellos se encontraran consigo mismo y el ambiente. Les pedimos que hicieran un dibujo de cómo se estaban sintiendo ellos en esta segunda jornada y en este lugar que realmente es maravilloso de la ciudad de Rocha. ...y ahora estamos en la parte de muestreo específicamente... ...donde los dividimos por grupos... ...y cada uno de ellos tuvieron que ir a las distintas zonas... ...que conforman este ecosistema, este ecosistema costero... ...están tomando distintos tipos de muestra... ...utilizando distintos tipos de artes de pesca... ...y eso les está permitiendo también encontrar... ...una variedad bastante importante... ...de pequeños organismos que se distribuyen... ...a lo largo y ancho de la playa. ...es bien interesante ver las caras que ellos ponen cuando descubren, entre comillas estos pequeños animales que habitan la playa, donde a priori uno piensa que no hay nada ellos en general al principio decían bueno, una playa está asociada al turismo al placer, a poder tomar sol al tirarnos en la arena y ninguno realmente habló de que, bueno, había seres vivos habitando en la misma y ahora realmente es muy satisfactorio ver las caras que tienen y la emoción de haber visto un montón de especies que están habitando en estos, en estos lugares. Los participantes visitaron el laboratorio de la dinara en La Paloma y fueron recibidos por la directora, Graciela Fabiano, quien les ofreció una charla acerca de anatomía de peces. También allí, observaron marea roja bajo el microscopio y aprovecharon los instrumentos disponibles para analizar y clasificar las muestras recogidas más temprano en el trabajo en la playa. El tercer y último día, los campamentistas presentaron de a grupos las conclusiones de su investigación en el campo. Escucharon a Carolina Maneiro y Guillermo de Nuta, estudiantes liceales que en 2012 representaron a Uruguay en el campamento científico organizado por el Instituto de las Américas en la Universidad de San Diego, Estados Unidos. La coordinadora de dicho programa, Denise Fernández, fue invitada por la Embajada de Estados Unidos a participar del campamento en La Paloma. El primer campamento científico del Uruguay fue todo un éxito no solo por el alto número de participantes, sino por la calidad de las actividades propuestas, el nivel de integración que hubo, el trabajo en equipo y el establecimiento de redes de alcance nacional que los participantes pudieron valorar para comenzar a trabajar. La intrínseca relación que existe entre el método científico y la docencia quedó en evidencia en cada una de las actividades ya que el mismo fue revelado como un recurso metodológico y pedagógico que acompaña a los docentes durante toda la carrera y al que siempre podrán recurrir para inventar o crear propuestas que alimenten el deseo de los alumnos de tener una mirada crítica sobre el mundo que los rodea.